Para el puzzle de 15 o take una buena heurística es la de conflictos lineales. Esta heurística extiende la heurística de Manhattan con una crítica a su relajación. La relajación de la heurística de Manhattan consiste en no considerar las otras piezas al mover cada pieza, calculando la heurística como la suma por cada pieza de la distancia de Manhattan desde su posición inicial a su posición objetiva. La crítica que se realiza proviene de la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si consideramos en la relajación las piezas cuyos únicos caminos mínimos se interceptan? En esos casos, no se podrá mover todas las piezas en línea recta. Se tendrá que mover alguna de esas al menos dos movimientos adicionales, ya que esa es la distancia mínima para moverse por otro camino para llegar a su objetivo. Por esa razón, se le suma dos por cada ficha que habrá que mover para solucionar el conflicto. Cuando hay múltiples fichas en conflicto entre ellas, como es este caso, se mueven las fichas que provocan mayores conflictos lineales, a un camino con al menos dos movidas adicionales. En el caso de un puzzle liviano, el costo de mover las piezas depende de la pieza, por lo que no se podrá elegir directamente qué pieza apartar para solucionar el conflicto lineal, y el costo adicional a la heurística de Manhattan será dos veces el costo por movimiento de la ficha elegida.